siempre regresan. Y es entonces que surge la siguiente duda. ¿Por qué regresan? Si quieres entender un poco mejor, a continuación te voy a compartir seis motivos principales por los cuales tu ex o tus ex siempre regresarán. Comencemos. Número 1. Por remordimiento simplemente está intentando acercarse a ti pero desde la culpa y cuando la gente se siente culpable no necesariamente es porque va a cambiar lo único que busca es simplemente hacer algo para no sentirse así de mal pero en cuanto el remordimiento se le vaya te aseguro que una vez más te volverá a fallar número 2 para fortalecer su ego es una persona tan pero tan egocéntrica tanto que para validar su propio orgullo Necesita saber que tú aún sigues ahí A sus pies necesitándole Necesita saber que tú vas a salir corriendo por él o por ella una vez más Número 3 Por temor a la soledad Lo que extraña de ti simplemente es tu compañía No importa si lo que contigo tenía era una buena relación o una mala Lo único que quiere es estar a tu lado Número 4 ¿Por qué no soporta verte feliz y sin él? Quizá, desde que terminó contigo, su vida no ha sido nada fácil de sobrellevar. Y tal vez piensa que al volver contigo, él también será tan feliz como lo eres tú en estos momentos, lo cual necesariamente no funciona así. Número 5. ¿Por qué no eres capaz de rehacer tu vida, pero sin él? Como bien dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que la ve más hermosa, más independiente, más feliz. Y todos sabemos que nada atrae más que aquello que no se puede tener. Número 6. Porque aún no te has superado. Esto es algo muy típico de los hombres que se desaparecen por un tiempo y luego regresan cuando con las otras no les funcionó. Y no es que no te hayas superado, que eres insuperable, sino que él simplemente no tiene la madurez suficiente la madurez necesaria para ser responsable de sus emociones y ponerle fin a veces ni siquiera te pide una nueva oportunidad simplemente te escribe y luego se desaparece vuelve a aparecer te trata bonito y se vuelve a desaparecer y eso sucede porque quiere verificar que aún tiene poder sobre ti y como es usual cuando todavía estás interesada cometes el peor error de todos, contestarle. Y lo peor es que de inmediato. ¿Y es que qué sucede luego? Simplemente no te responde. Ya validó lo que quería, lo que quería validar. Te empiezas a sentir mal, te deprimes, te culpas, empiezas a cuestionarte sobre lo que está mal contigo y es por aquello que es tan importante nutrirte emocionalmente, trabajar en ti en tu autoestima y saber retomar una relación muchísimo más sana y estable, pero en el caso de que tú lo requieras. Y creas que es lo correcto. Tranquilidad, calma y te aseguro que tarde o temprano siempre regresa. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.